Hola, ¿qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a una nueva entrega, de ellas hablan de ciencia, espacio que protagonizan cada día investigadoras de la Universidad Politécnica de Valencia o que desarrollan su trabajo científico en alguno de los tres campus de nuestra universidad. En este caso, en el día de hoy, tenemos con nosotros a Patricia Concepción, Hey, Patricia es eh, investigadora del CSIC en el Instituto Universitario de Tecnología Química, centro mixto entre esta universidad y el Consejo Superior de Investigaciones eh, Científicas. Vamos a conocer un poquito más eh, sobre ella, en eh, qué trabaja, cuál ha sido su trayectoria, sus momentos más destacados, sus personas más importantes en, en dicha trayectoria y hablaremos también un poquito de, de futuro. Patricia, muy buenas. Hola. Y muchísimas gracias por gracias venir a, a hablar de ciencia y a conocerte un, uh -huh. un poquito más, que es el objetivo uh -huh. de, de, sí. este, de este espacio. ¿En qué trabaja, en primer lugar, uh -huh. dentro de, del ITQ, como investigadora uh -huh. de, sí. del CSIC, Patricia Concepción? Sí, bueno, yo trabajo en catálisis heterogénea. Uh -huh. Entonces, ahí lo que, el, lo que estamos estudiando es el desarrollo de nuevos materiales que nosotros llamamos catalizadores porque lo que hacen es acelerar un proceso químico. Uh -huh. Entonces, yo a lo largo de toda mi carrera investigadora pues, he estado trabajando en muchos procesos de interés industrial, colaborando con otros grupos de investigación, desarrollando nuevos materiales para optimizar el proceso. Por ejemplo, Fischer-Trop que está destinado para la obtención de gasolinas y obtención de diésel a partir de gas de síntesis. Entonces, ahí un punto clave es optimizar el catalizador y su estabilidad. Uh -huh. Otras reacciones en las que hemos trabajado, por ejemplo, la oligomerización de etileno para la obtención de oligómeros, que son luego para obtener plásticos, otras reacciones también muy importantes son los procesos de deshidrogenación de alcanos a olefinas. Uh -huh. ¿no? Las olefinas, sabes que es una materia prima, es eh, muy importante en toda la industria química. Y claro, ya últimamente, pues con todo este problema de la transición energética y del círculo del carbono, uh -huh. pues eh, eh, estamos enfocados a la valorización del CO2. Uh -huh el CO2 el que está en la atmósfera, que es el que nosotros generamos y es uno de los mayores contaminantes, lo que estamos haciendo en nuestra investigación es coger ese CO2 y usarlo como materia prima en sustitución a los combustibles fósiles que se han ido usando hasta el momento para obtener feedstock, um, es decir, eh, productos básicos de la industria química, es de transformar ese CO2 a, por ejemplo, metanol, olefinas, alcoholes, porque a partir del metanol, las olefinas, los alcoholes, podemos obtener otros productos importantes. Entonces, eso, ha sido, eso es actualmente nuestra investigación. Siempre con un objetivo de caminar hacia esa sostenibilidad, claro, hacia esa descarbonización. Claro, ese es hoy en día el, el reto de todos los investigadores que trabajamos en nuestro campo, la decarbonización del sector energético. Uh -huh. Es decir, hay, hay varias formas, la economía circular, la electrificación, el hidrógeno, ...el uso del CO2, la captura y uso... ...y su transformación en otros productos químicos. ¿Y cómo llegas hasta aquí, eh, Patricia? Eh, ¿Cuándo descubres que Patricia Concepción... Uh -huh. ...se va a dedicar a la ciencia sí o sí? Bueno, eso yo creo... ...eso ha sido el destino, Ajá. en mi caso. No, no. Yo no tenía ninguna... No vocación, tenía ni, claro, no... ...no tenía vocación Ajá. ni nada... Pero ha sido el destino. Yo de pequeñita me gustaba estudiar. Ajá. Eso lo, lo, es cierto Gracias. que Ajá. sí, yo estudiaba mucho. Pero luego, pues, eh, poco a poco, la vida pues, me ha ido guiando. Yo hice la carrera, luego recibí una beca bicicleta del CSIC. Que en esa época, pues, en los últimos años de carrera, según tu currículum, pues, te daban esa beca y tú podías explorar centros del CSIC de toda España. Y yo, como estaba en Burjasot, pues me vine a, a aquí a, al ITQ. A, al referente claro, en porque... catálisis, desde <ríe> luego, en, en el mundo, claro. Y allí pues, conocí a Belino Corma, que era el director. Conocí al que luego iba a ser mi director de tesis, a José Manuel López Nieto. Uh -huh. Y la verdad es que me gustó. Ellos también eh, me ofrecieron la tesis. Y así es como empecé: hice la tesis, luego hice una postdoctoral, me reincorporé. Y ha sido, pues, sin pensarlo. Vamos a eh, yo yo no, nunca había pensado que iba a acabar siendo investigadora. Pero poco a poco, pues, la vida te va, te va guiando. ¿Y qué, qué es para ti eh, el día a día de, como investigadora? ¿Qué supone para ti la, la ciencia, el estar en el, en el laboratorio, el investigar en esos nuevos eh, catalizadores, en caminar hacia esa descarbonización? Sí. Hombre, el, la investigación es un reto, y la investigación es dura, pero es muy bonita, porque vas descubriendo pues, cómo, cómo funcionan los catalizadores y cómo puedes mejorar la eficiencia de los procesos, que al fin y al cabo es lo que queremos. Y luego la, lo más importante para nosotros los investigadores es la transferencia tecnológica, es decir, que lo que estamos haciendo en el laboratorio que luego se pueda transferir a la industria. Uh -huh. Y claro, el día a día, pues es un poco complejo, uh -huh. porque estás, pues sí, estás investigando, tienes que escribir proyectos, tienes que dirigir a tus estudiantes. Y el día tiene 24 horas. Eh, claro, es, eh, es complejo. Uh -huh. El día a día sabes cuáles son tus metas, porque las tienes claras, pero llegar a esas metas en en el día a día. pues Es, complicado, pero es, es, es difícil, complejo, pero, sí. pero vale la pena, Patricia. Vale la pena, sí, uh -huh. sí. Es un esfuerzo, pero vale la pena. Decías que el fin último es esa transferencia tecnológica. Uh -huh. eh, ¿Es donde más quizá haya que, que incidir, aunque por el caso del uh -huh. Instituto de Tecnología Química es un referente también uh -huh. en, en transferencia, pero en general en el sistema científico uh -huh. nuestro eh, es lo que más debe mejorar? ¿O una sí. de las cosas que más debe sí, mejorar? Sí, ah. sí el, el objetivo es hay que pasarlo a la industria. Y eso es difícil, ¿no? pasar de escala de laboratorio a planta piloto y luego la transferencia tecnológica, eso es muy difícil. Pero eso es una cosa que tenemos que... Trabajar. Sí. Y que apoyar, claro, quizá. Claro, sí. entonces Decías bueno. que, que Patricia Concepción uh -huh. se dedique uh -huh. al mundo de la ciencia... Es uh -huh. cosas de, del destino, comentabas. Uh -huh. en, en ese camino de, de este destino, uh -huh. ¿recuerdas con especial cariño uh -huh. algún momento o recuerdas con, de especial relevancia algún momento en esta trayectoria hasta el momento? Hombre, yo cuando. Bueno, yo soy de Vitoria, del País Vasco. Uh -huh. Allí tuve un profesor de física. Y la verdad que me llamó la atención. Además, el profesor también yo creo que era recíproco. Uh -huh. Y cuando le conocí, es, es, él me incitó a la física. De hecho, lo primero que quise, que quise hacer cuando era, era física. Uh -huh. y, pero luego ya, como la física pues no tiene muchos cami muchas salidas, salidas uh -huh. pues ya me fui a la química. Ese profesor, vamos a decir, era clave porque... De hecho, me regaló un libro, La búsqueda del cero absoluto, y había como cierto vínculo y, y me dirigí hacia la física, aunque luego acabé en química, claro. Uh -huh. Y luego también otra persona que me llamó la atención, hay que decir, es Abelino Corma. Cuando yo con la con la beca de bicicleta pude ir al ITQ, pues... Y conocerlo y trabajar con claro, él. Claro, claro. claro. Entonces, vinculamos personas y, uh -huh. y momentos, eh, uh -huh. entonces son eh, indisociables, uh -huh. eh, Patricia. Uh -huh. hay, hay, y, y si habláramos de, de, de trayectorias o, o, o de descubrimientos eh, clave, algún hito uh -huh. científico eh, tuyo uh -huh. hasta ahora, ¿con, ¿con cuál te quedarías? Es que cualquiera, sí. cualquier, por muy pequeño que sea, cualquier de, en, el resolver cualquier problema o encontrar el porqué, porque... Mi, mi enfoque es multidisciplinar, es decir, yo hago catálisis, pero le aplico la espectroscopía, es decir, el objetivo de mi investigación es entender el porqué, uh -huh. ¿no? Si un catalizador funciona o no funciona, saber el porqué, pero ya a nivel atómico, molecular, pues si, si lo consigues y si encuentras y eh, sabes cómo funciona el catalizador, simplemente eso ya es una alegría, uh -huh. eso, y y son, pues eso, los pequeños adelantos del día a día lo que genera, pues, alegría y... Hay placer, muchos momentos ¿sí? eureka en, en vuestro día a día, Patricia. Bueno, no mucho. No mucho, <risa> no mucho, no mucho. <risa> Hablemos de retos. ¿Cuál sería sí. eh, el tuyo a corto o medio plazo, Patricia? A mí la transferencia tecnológica. Estamos sí. ahora trabajando, de hecho, en un proceso que es importante, en la obtención de gas natural sintético... Uh -huh. Y uno de los objetivos míos es si conseguimos la transferencia tecnológica. ¿Qué crees que hace falta para apoyar más esa transferencia tecnológica? Para que pues... no sea tan duro ese salto eh, laboratorio-empresa. Hombre, la política, ahí hay mucho pues, apoyo política, proyectos. Uh -huh. Es que para un investigador pues, es difícil luego también acceder pues, a todos estos grupos tecnológicos. Entonces necesitas, por pues, cierto... Apoyo. Pero hay mucha distancia entre la empresa y el laboratorio. O debería sí, haber menos. ¿no? Sí, sí, sí. sí. <ríe> Hablemos ahora de, de consejos, que es la parte final sí. de, de, de esta entrevista que estamos sí. eh, teniendo. Consejos para sí. los que quieran seguir, por ejemplo, el camino sí. de, de Patricia Concepción. ¿Qué, ¿Qué les dirías? Tanto a chavales y chavalas sí. que estén en, en el colegio, sí. en el instituto, sí. como a esos jóvenes investigadores e investigadoras que sí. están empezando, por ejemplo, en el ITECO. Uh -huh. Bueno, pues, consejos. Si les gusta, adelante. Uh -huh. Que vayan a por todas. Es un camino duro. Eso yo lo tengo que decir. No es fácil. La investigación no es fácil porque son 24 horas uh -huh. y no hay vacaciones. Y... Pero si te gusta, tienes que ir a por ello. ¿Y volverías Entonces... a tomar ese camino, Patricia? Sí. A mí me gusta. Yo, yo tengo familia, tengo, hija, tengo una hija. Sé que es muy difícil porque combinar la vida laboral con, con la parte de investigación es difícil. Pero yo lo volvería a hacer. Porque, pero te tiene que gustar. Porque si no te gusta, es muy difícil. Porque son todos los días, fines de semana, vacaciones... ...y a pesar, Dedicación de ella, a pesar de eso lo volverías a coger siempre... ...sí, <ríe> yo sí, yo sí... ...pues con esa reflexión lo dejamos Patricia, <ríe> mil gracias, gracias... ...por esta entrevista, <ríe> por hablar de, de ciencia, hablar de, de ti... ...en este caso cerramos una nueva entrega de este, de este espacio... ...de ellas hablan de, de ciencia... ...ya lo sabéis, nuevamente en el día de hoy, como todos los programas... ...ha contado con la colaboración de la Fundación Española... ...para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia... E innovación, nos vemos en el próximo programa, hasta entonces, sed felices.